Hola, bienvenidos a un nuevo video. Sé que es algo tarde ya para traerles este video debido a que ya han pasado algunos días del evento, pero la verdad es que me fue imposible traerlo un poco antes. Así que, vamos a ver de qué trata el evento lunar del Año Nuevo Chino. Vamos a contar con 7 juegos de habilidad que serán repetibles cada 8 horas, así que los podremos hacer hasta 3 veces por día. En estos juegos de habilidad vamos a poder conseguir 4 envoltorios rojos y 3 puntos lunares en cada turno. Y en la casilla número 8 el juego de habilidad será repetible cuantas veces queramos. Y en cada una vamos a conseguir 1500 monedas y vamos a tener la oportunidad de conseguir un punto lunar o un envoltorio rojo. Bien, el evento estará disponible por 10 días, así que haciendo todos los juegos de habilidad por día conseguiremos 2 envoltorios rojos y 9 puntos lunares. O sea que por los 10 días que va a durar el evento, vamos a obtener 120 envoltorios rojos y 90 puntos lunares. Acá es donde cambiaremos los envoltorios rojos. Cada 8 horas aquí también cambian las recompensas de los envoltorios. Las recompensas las habilitamos pagando 8 monedas. Y acá abajo es donde probaremos la suerte y veremos si nos toca ganarnos una recompensa o bien incluso hasta las 3 si sabemos administrar nuestros envoltorios. Ok, ahora vamos al camino de la fiesta, que es donde usaremos los puntos lunares para reclamar a los jugadores carmeses. Y según el jugador que quieran obtener, serán los puntos lunares que necesitarán conseguir en los juegos de habilidades de las linternas. Según mis cuentas, fácil se van a poder reclamar hasta 7 jugadores en este evento. Aquí les explico cómo. Si recuerdan, en los juegos de habilidades les dije que se pueden llegar a conseguir 4 envoltorios rojos cada 8 horas, lo que por día conseguiremos 2 envoltorios. Si por dos días juntamos esos envoltorios, tendríamos 24. Y ya con esos 24 aseguramos a un jugador de la suerte que nos dan en los envoltorios rojos. Ya que en esta parte hay 24 sobres en donde podemos probar la suerte y reclamar alguna o hasta las tres recompensas. Si esto de juntar cada dos días los envoltorios e irlos abriendo durante el tiempo que va a estar el evento lunar. Fácil y con la peor de la suerte, podemos conseguir hasta 5 jugadores de la suerte. Ahora... ¿Por qué les digo peor de la suerte? Porque tal vez, ya que tengan los 24 envoltorios rojos, van abriendo los sobres, ya sea en orden o al azar. Y quizás al abrir 5, 10 o 15 sobres, ya han reclamado las 3 recompensas que estén en esta renovación de 8 horas. Y lógico, el resto de los envoltorios ya no los usarían y los podrían ahorrar para cuando reinicie de nuevo la recompensa así que con las mejor de la suerte hasta más de 5 jugadores van a poder sacar en los envoltorios rojos en total son 11 jugadores de la suerte así que por lo menos 8 de ellos van a pasar hasta 3 veces en esas recompensas y 2 de ellos tal vez 2 veces esto porque recuerden que estas recompensas se renuevan cada 8 horas yo les aconsejo que no gasten sus envoltorios rojos hasta el día martes 27 de febrero es cuando yo calculo que volverán a repetirse los jugadores por mientras vayan viéndolos y decidan cuál les gustaría reclamar ahora en el camino de la fiesta fácil se puede reclamar a dos jugadores carmesí. en los juegos de habilidad recuerden que cada 8 horas conseguiremos 3 puntos lunares al día tendremos 9 puntos y por los 10 días que dura el evento sacaríamos hasta 90 puntos lunares con esos 90 puntos fácil reclamamos al primer jugador selke ya que en el camino para llegar a él nos pide 31 puntos y para reclamar al segundo jugador, Robertson nos pide 33 puntos y si por suerte conseguimos en la tienda o en el juego de habilidad repetible 4 puntos lunares más ya tendríamos la oportunidad para reclamar 7.5 millones de monedas o 1.250.000 puntos de experiencia esa sería una opción para gastar los 90 puntos lunares la otra opción es avanzar por el camino principal y con esos 90 puntos pueden alcanzar a llegar hasta el juego de habilidad número 10 y con ellos haber juntado 1640 refuerzos de habilidad, 820 mil puntos de experiencia, 246 moneda de la suerte, que estas monedas les sirven en la tienda para reclamar sobres de moneda de la suerte y por último haber conseguido el lobo lunar. La última opción sería que con los 90 puntos lunares reclamemos a alguno de los tres jugadores carmesí y maestros y es que para Tanzón solo necesitarán de 73 puntos lunares, para Arrizabalaga 83 puntos y para Cancelo 93 puntos. Igual, los 3 puntos restantes los pueden conseguir en la tienda o en el juego de habilidad repetible. Bueno, creo que les repasé todo y eso sería todo el video. Espero que les haya gustado y más que nada les sirva para este evento. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y le regalen un like que no les cuesta nada. Y ya saben que sus dudas y críticas son bienvenidos en los comentarios del video. Les dejo por último un video para que vean qué tanta probabilidad hay de que salgan envoltorios rojos o puntos lunares en el juego de realidad repetible. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Let's